¿Qué tal gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La CuatriFuerza. Yeah. Uh, programa de Power.cl donde nos dedicamos a conversar, opinar y. menospreciar las noticias de videojuegos de la semana. Soy Snow, junto a mí me acompaña Metaru y tenemos de vuelta a Tenecan. Uh. Yeah. Yeah, Gracias. Gracias por el aguaite. Sí ¿Cómo están chicos? Muy bien, no. muy bien, aquí Sí, de aquí hecho yo, no sabía, yo conocía la, el estado VTuber del Metaru hasta hoy ah, ¡Ah! Sí <risas> Eso supongo que no nos fuiste la semana pasada, debería estado ahí con nosotros Claro Sí pero bueno, tuve con... el... el miércoles, el, prim... el miércoles el antepasado pasado tenía un compromiso y el anterior tenía un concierto. Y que estaba en Iatus cuando... en Uriatus. Sí, bueno, curiosamente la banda que fui a ver eh, pasó por Perú y iba a pasar por Chile, que es una de las pocas bandas que pasa por Perú, porque normalmente todos están en Perú y se van <risas> directo al Chile, después Argentina Brasil y se devuelven. Y curiosamente pasaban por Perú. Y resulta que justo estando allá, andando en la fila, se anunciaron que el día siguiente que era el concierto en Chile se suspendía. Así que todos mis amigos que eran fans de la banda allá en Chile, oh. quedaron con la balabaza. No, yo los oh. no puedo ver. Fue eh, eh, eh, un privilegiado. Mira, viene a, a relucir tus privilegios. Sí. Porque como, como la banda es de Túnez, parece que Chile tiene problemas con Túnez como... Los visados y esas cuestiones, así que hay tres miembros de la banda que no los dejaron entrar. Uf. Upsi, sí, mira, lo hemos visto, lo hemos visto en acá también. A nosotros también nos tocó con una banda que queríamos ver acá con Waifu que estaban listos, estaban listos, que Quedaron en el. Más encima, el problema es que ellos venían de Estados Unidos. Y venían ya. a tocar acá por un, por un, como un pequeño festival que, que había, ¿cachai? que estaba de Killers y todo el asunto. Y como les rebotaron la visa, eh, se tuvieron que devolver a su país de origen. país de origen ah. era... Ya, el que tuvo problemas con la visa se tuvo que devolver a Polonia. Oh, oh. Ah, chucha. Y esto en plena, no. guerra con, eh, plena guerra rusa con Ucrania. Entonces entenderás que ellos se habían ido de Bielorrusia, escapando <risa> de la guerra, y por culpa de la por culpa de Chile, tuvieron que devolver al baterista a Polonia. Así que estaban súper contentos. Mm, sí. <risa> <risa> oh, la, la noticia musical es del día. Eh, a, a, amo mi país. Ya. Sí. Hablando de amar cosas... Vamos con las noticias de videojuegos. ¿Qué vale, quieres partir? ¿Parto yo? Vale, parte tú, Tenecan. Oye, eh, me parece... Voy a, voy a ir de abajo para arriba porque la, la primera me parece insólita. Le, porque el Zelda eh, Tears of the Kingdom, para los que no sepan, se filtró hace como una semana ya, lo que hace <risas> que haya filtrado dos semanas antes del lanzamiento. Y si usted... Bueno, ¿quiere evitarse los spoilers? No entren ni a Twitch, ni a Twitter, ni a ningún lado, porque literalmente el juego se puede descargar, se puede se puede todo, se puede jugar, está, está ahí dado, está ahí en bandeja de plata por si lo quieren. O sea, eh, agarrar. aclaremos cosas, no. sí. No. Si están en Twitch, bienvenidos sean. <ríe> Espero que estén viendo esto y no estén viendo Tears of the Kingdom. Y sí, y sí, está, está peligroso. Ahí, creo que, por ejemplo, en Twitter eh, hay una posibilidad de que puedas ir baneando términos para que no te salgan dentro el film. Sí. Oye, es algo muy común, entre paréntesis. ¿Qué pasa con lo, las may los mayores lanzamientos de Nintendo Switch últimamente? Porque... El Pokémon Escarlata y el, y el... ¿Cómo se llama el otro? El, el, el morado y el rojo. Sí. ¿No se conoce, el último, ¿Los el últimos que Violeta. se Violeta. El, no, el Nogatonga y el, y el otro. El Nogatonga. Pokémon Poteato y Pokémon San Bernardo. ¡Claro! Pero sí. Eh, <ríe> Eh, según eh, se ha ido se ha investigado al respecto Nintendo dice de que esto pasó porque eh, Una de las tiendas que estaban asociadas Había justamente puesto en venta el, el juego antes de tiempo Y por lo mismo surgió sí, por, esta por filtración los azules, por, los sí. que, por los que cachan de Lima eh, eh, Y por lo mismo ahí pudo filtrarse el juego Porque obviamente si eres el primero eh, vas a aplicar tu respaldo. Sí, vos. Un persabido vio ahí. Sí, sí Ya este fin de semana el, lo, los emuladores están ahí, sacando actualizaciones. Ya, eh, ahora sí soporta el Zelda. Así que... Obviamente sí, no podremos... ¿No hay un emulador en el, el, el, el Steam sí, sí, sí, de hecho? Sí, de hecho. De <risas> hecho. Está el Yuzu, oh, oh, no me acuerdo cómo... Es. Do, do, doy fe, doy fe de que en el, en el, en el Steam Deck se ve muy bien <risa> <risa> eh, Corre mejor que en la Switch Corre sí, mejor, que mejor que en la Switch Obviamente no pondremos imágenes porque Nintendo está haciendo un poco severo con el asunto Y está bañando cuentas así, pero... A y... está, está mandando yakuzas Oye, a, a, y... a, la, a cada una de las casas y hablando de filtraciones, te tenemos otra noticia de filtraciones también relacionadas con Nintendo. Dos, de hecho, porque dos son do fueron dos filtraciones del mismo producto, si se quiere. La primera, que fue meme, y ha sido meme durante toda la semana, y es que un canal argentino, bueno, ahí estábamos justo conversando antes de la pauta, que las noticias eran un poco tendenciosas porque decían canal de televisión abierta, pero es de estos canales digitales. No es un canal que salga por cable, digamos, eh, en, en Argentina. Es un canal de estos que se pueden ver. ¿Cómo se llama la aplicación, Pato? Por Zap, son de IPTV. Exactamente, un canal de IPTV. Y uno de estos canales transmitió la película de Super Mario, que entre paréntesis pasó esta semana un récord eh, monetario importante porque se estrenó en Japón. No se había estrenado todavía en Japón, así que eso ayudó mucho a que aumentara el nivel de ventas. Y eh, esta, esta película se filtró, bueno, la pusieron ellos mismos. De hecho, estuvieron, aparentemente por lo que estaba leyendo, estuvieron, si se quiere en coloquial, estuvieron molestando, estuvieron hueveando harto con el tema, porque fue como, ah, sí, miren, si sí pasamos la cuestión y hicieron publicaciones en Instagram, hicieron publicaciones en Twitter de sí, pasamos la película de Super Mario y qué tanto. Y eh, si uno trata de buscar el canal Desapareció Y las redes sociales de los can del canal también desaparecieron Así que se, por, por hacerse los choros <ríe> Cagó el canal Básicamente Pero bueno, pasaron la película de Super Mario Salieron un montón de memes eh, Pero como decía, no fue un canal de televisión abierta Fue un canal de televisión digital Argentino Llamaba sí. tv si no me equivoco No había mencionado el nombre me parece Por otro lado, para la gente que no sepa el estado actual de Twitter, eh, Twitter ha estado cambiando, mutando mucho estas últimas semanas, estos últimos meses por cambio de dueño. Ustedes saben. No básicamente. Ahora, para los que no sepan tampoco, en Twitter se implementó un feature nuevo o una, digamos, una cualidad nueva que es que esa marquita azul, que era tan característica, tan bonita de Twitter, que era para la gente que tenía cierto prestigio dentro de la plataforma se cambió por un servicio de pago eh, que cuesta 8 dólares, no se me acuerdo si es mensual, creo que es mensual. Mensual. ¿no? Eh, y estos 8 dólares te permiten tener esa marquita eh, que te da algunos beneficios dentro de la página, como tener mayor alcance con tus publicaciones, bla, bla, bla. bla y te deja subir videos de cierta cantidad de eh, longitud o de duración a tu eh, página de Twitch o a tu eh, perfil de Twitch, de, de Twitch, de Twitter, perdón, eh, por lo que alguien también subió la película de Mario. Es decir, pagó los 8 dólares y fue como, ah, ¿puedo subir cosas de una hora? Bueno, sumamos la película de Mario en dos partes. <risa> Curiosamente, la película en Twitter... Llegó casi a los 10 millones de visualizaciones Llegó como a 9.5 millones de visualizaciones Antes de que la bajara Es un montón Sí Un montón Y obviamente, eh, bueno Todo el mundo sabe que Twitter ahí está como a mí a morir saltando Por estas cuestiones El Patreon, el Patreon del dueño Pero bueno, no, yo no, por lo menos no sabía que te, tenía ese feature De que podía subir videos tan largos Pero yo creo que ahí lo van a tener que revisar porque se prestaban muchas cosas por el estilo. Nosotros sabemos que Nintendo es bien aguja con estas cuestiones. Ahora la pregunta es... ¿Lo revisarán? Dada la situación actual de Twitter. No sé. <risa> Twitter es un caos. Pero Twitter bueno. se mantiene vivo gracias alguien, a los de... usuarios. Dejémoslo así. Ah, sí, es como cualquier evento de anime en el que alguien ha ido... ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la atracción? <risa> nosotros somos la atracción. Sí, sí. Se puede decir que es Twitter no es un evento de anime. Sí, Twitter no es un zoológico porque si no, nosotros seríamos los monos. Ah, encima ha bajado mucho el alcance de las cuentas. He leído que la, incluso si pagas los 8 dólares, los alcances de las cuentas siguen estando bajos. Sí, porque porque obviamente hay... ahí tuvieron, tuvieron, que hacer, tuvieron que inventar más de un algoritmo ahora. Porque obviamente mm. hay un algoritmo que afecta a las cuentas normales y hay un algoritmo que afecta a las cuentas pagas Entonces, en ese proceso de tener que diferenciar, yo creo que la anduvieron embarrando un poco mm. Y, y, y, y, y no, no hay que decirlo, pero básicamente, no, no lo estoy apoyando, Wink, ¿cachai? Pero más encima hay extensiones para navegadores que básicamente te permiten bloquear a toda la gente que haya pagado por las cuentas de Twitter, para qué? tener la, la medallita, ¿cachai? Sí. entonces por eso la gente literalmente se está quejando de que por qué no, no solo te los bloque, te bloquea los usuarios, sino que aparte te oculta que existen los perfiles porque mm. básicamente wow. lo que hace ahora es que si tú pagaste por una cuenta, ¿eh? te pone al principio de cualquier hilo tú, tú, sí, es verdad. Tú, en el momento es verdad. que tú llegues te pone el primero entonces <risa> la gente literalmente está diciendo, wow, no puedo esperar a bloquear a toda esta gente que pagó para estar primero en la fila. Claro. Exacto. <risas> es como, si sí, que equivocaron, cancha VIP, sí, bloqueado. Mm. Bueno, y hablando de eh, videojuegos en otra media, eh, se anunció esta semana, no me acuerdo si esta semana o la anterior, así después del miércoles probablemente. Que va a haber una serie de Vampire Survivors No sé si ustedes se acuerdan, pero hace poquito Estuvimos conversando de eh, Vampire Survivors No solo por la buena recepción que he tenido Sino que además En los premios BAFTA les dieron, Le dieron el premio de Mejor Juego del Año eh, Y curiosamente El productor que va a trabajar En esta serie de Vampire Survivors Fue productor de la película de Sonic También Mira, Así que eh, eh, eh, Me parece interesante Lo que no sé es eh, qué van a adaptar. Porque yo, por lo que. Yo no lo he jugado, eh, he visto gameplay. Pero por lo que yo he visto, es un juego. Mmm, la, la narrativa no es lo primordial del juego. Es básicamente un juego de adictivo, de ir matando cuestiones, ir sacando armas, y seguir matando cuestiones, y sacar más armas, y sacar upgrades, y ¿sí? seguir matando cuestiones. Entonces, no sé realmente. Porque esto ni siquiera es una película, ¿no? o sea, no, tampoco es un corto, es una serie de no mm. sé cuántos capítulos. Capaz que vaya a ser una serie corta igual, eh, pero vaya a saber uno. Encima, eh, obviamente todo el mundo fue como, ah, va a ser como Castlevania y la cuestión y bla, bla, bla. Y a pesar de que el juego tiene una estética bien gótica, creo que no hay vampiro en el juego. No. Por ahí leí, le, leí en, en de, de, de, de, de, datos del lore del juego, no hay vampiro. Mm. <risa> Sí. Es una cuestión muy rara, no sé, no sé qué van a hacer con esa serie, pero bueno vamos, vamos a agachar, vamos a, vamos a seguir informando al respecto. ChatGPT, por favor, hágame un guión. Claro, ChPT, armame un guión de Vampire Survival. Listo, Listo. agreguémosle a la lista de todas esas esa, de todas estas franquicias que supuestamente van a tener adaptaciones. De las Oye, que hemos sí. hablado en el pasado, por ejemplo, Street of Rage va a tener una adaptación, eh, Fallout va a tener una adaptación, eh, Quake iba a tener una adaptación, mm. Legacy of Kane iba a tener una adaptación, sí. Soul River, mm. Así que. Sí, igual, hay que, tener, hay que tener en consideración algo súper importante que es algo que me, de, yo creo que va. Bueno, es discutible, pero. Eh, Teniendo en consideración el éxito de The Last of Us y la película de Mario, yo creo que lo próximo que se viene, así como grande en el mundo como cinematográfico de series, son los videojuegos. Es posible que tengan su momento. Porque, encima, lo que está de moda en, hoy en día, que es Marvel, está súper a la baja también. No, ya es Marvel. Ya, ya, ya. Lo que estaba a la moda ya no está a la moda. Y te va a pasar. Exactamente. A ti. Entonces, exactamente. Como está pasando de moda. Están ahí a la guayte a ver qué es la próxima tendencia y yo creo que la película de Mario eh, los agarró a todos con los pantalones abajo. Eh, qué? Sí. Mira, me atrevo a decir ya, y esto va como más comentario en el hecho de la noticia de que ya se anunció que la película de Mario efectivamente alcanzó un billón de dólares en recaudación. No sé si el pato un va a hablar... Billón de dólares. Mil millones, sí, mil millones. Mil, mil millones. un billón de dólares, ¿cachai? Un chillo. Que es la primera, es la primera película y todo lo ya. Pero de nuevo, primero, era de esperarse, es la franquicia de videojuegos, no podía ser menos que eso, primero. Segundo, de nuevo, tuvieron que parar la película, postergarla, probablemente reescribirla, supervisarla desde cero, después de cómo, cómo le fue de bien a la película de Sonic, ¿cachai? Porque cacharon ahí que esa era la mano para hacer, la, para, para hacer una adaptación de Mario. Entonces... Mm. Eh, y, y es muy probable que vamos a llegar a los Oscars con una película de Mario ganando mejor película en Imba, porque no habría de hacerlo, ¿cachai? Mm. Entonces, al final del día acá, yo creo que más que porque esto vaya a iniciar una nueva fase de franquicias de videojuegos, que de hecho nunca han dejado de haber mm -hmm. La última película que tuvimos fue precisamente el Uncharted pero el problema siempre sigue siendo... O sea, la, la conclusión sigue siendo siempre la misma. Es una mala adaptación... Por ser una mala adaptación... Mal adaptada... O porque en realidad la gente que no entendía el material de la fuente. Mm. Nadie puede decir nunca que las películas de Harry Potter son malas... Porque en realidad las películas de Harry Potter... Se ciñeron relativamente a la, a la fuente... Se tomaron libertades creativas... Pero al final el producto fue bueno... ¿Cachai? Y eso atrajo mucha más gente a los libros. Lo mismo pasó con El Señor de los Anillos. ¿cachai? Mm -hmm. Entonces, al final, y, y al final, de nuevo, con Marvel fue exactamente lo mismo. Fueron buenas adaptaciones y que eventualmente se convirtieron en su propio producto. ¿cachai? Respetándolo, respetando la, el material original. Pero bueno, al, fin, al final del día, ¿cachai? una buena película de videojuego es única y exclusivamente entretenida. Exacto, sí. es todo lo que la gente pide. pide. Sí. Igual sí, con esta igual, tendencia. Igual yo creo que yo creo que a diferencia de Mario, que sí encuentro que corresponde el análisis, de no corresponde tanto con The Last of Us. porque The Last of Us yo creo que sí tenía una carga narrativa distinta, más profunda, que también sorprendió a mucha gente, que es como, esto es un videojuego, ¿cachai? Eh, lo cebo, eh, como esa, ese, esa, esa sensación. Que es lo mismo que pasó con Marvel, porque era como, esto es un cómic, wow, no puedo creer que esto sea un cómic, es más maduro de lo que yo pensaba, qué sé yo, es, ese tipo de, sí. de análisis, que, o sea, que obviamente sí. son súper longis, pero uh -huh. pasa. Sí, yo creo que pa pasa más bien porque las buenas películas, las buenas adaptaciones, eh, está muy, muy detrás asesorado porque corresponde, que por ejemplo sí. Telazo Base está asesorado por quien escribió el... El guión del juego sí. original. Eh, mantuvieron la música. Claro. Eh, sí. También estuvo detrás Sony. Así que estuvo con un buen empaldarazo por detrás. Eh, la película de Mario estuvo muy, muy, muy asesorada por Nintendo. Eh, Extremadamente asesorada. Sí. <ríe> y yo creo que de lo mismo eh, vino la mano con, con Sonic. que por, Después del primer tráiler, que sabemos cómo, cómo resultó eso... Tuvieron que adaptar la imagen y tu tuvieron que recibir el feedback por lo mismo, porque al final tuvieron que recibir parte de asociamiento, tuvieron que entender de que, oye, no porque te estoy pasando una licencia tienes esa libertad creativa de hacer lo que plazca, sino que tienes que respetar ciertos eh, aspectos sí, que es, mantienen es, la es franquicia. Inter es interesante, ¿no? Es interesante porque yo creo, yo creo que hasta cierto punto... Wow, han, han habido distintas declaraciones, ¿no? De partida, Miyamoto ha dicho dos cosas muy importantes. Uno, es que se sorprendió mucho con la recepción de la película. Lo que quiere decir que no, no sé si no tenía tanta... Estaba involucrado, pero no sé hasta qué punto, en, eh, digamos, en, en la creatividad, digamos, detrás de la película. Y por otro lado dijo que van a hacer, obviamente, más películas porque ha sido un éxito de taquilla. Mm. Y eh, yo creo... ¿Por qué creo que Miyamoto no estaba tan, tan, tan, tan metido? Porque yo creo que si lo hubieran dicho a Miyamoto es que Jack Black va a cantar una canción con Bowser tocando piano, yo creo que Miyamoto hubiese dicho que no. Yo creo que eso fue mano de Illumination, entre sí. otras. Puede que haya sido mano de Jack Black también. No, ay, yo no, creo que, yo creo que ciertas concesiones que deberían haberse generado durante las discusiones. Yo sinceramente sí. creo que si si, sí, si sí, le hubieras dado más control creativo a Miyamoto, la weá hubiera terminado como los, los Paper Mario, ¿cachai? Y, o los de Star Fox y hubiera sido una weá que, que hubiera estado atascada en decisiones de una persona que de verdad no tiene ni cero conocimiento de lo que pasa afuera de Japón. Mm. Pero esa es mi opinión y con eso acabamos de perder como tres suscriptores, ¿cachai? <risa> Dos sponsors, ¿cachai? Mira, así, digo, sí. amigo oye, sí. voy eh, claro, <risa> bueno en el fondo pues me, acaban eh... llegar, me acaban de bañar de Facebook weón. Sí. Con respecto a las películas <risa> Sé que se viene una nueva ola porque Creo que podemos empezar a pensar en un preobituario mm. ah Mira, oye no, no no no nos vayamos en la bola Porque de nuevo estamos viendo las noticias Y yo estoy seguro que hay más noticias que leer sí, Así sí. que Podemos sentar a conversar sobre Yo no he visto la película de Mario aún yo creo que voy a esperar a verla en el otro Netflix <risa> pero ya he eh, te, te perdido dos ocasiones está, está en Twitter sí, sí no pero está está con, con está con su título en árabe ya ¿cachai? con cabros y la mejor parte es que viene con los cabros chicos riéndose integrado claro así que claro. Eh, eh, y en esa versión que estaba cargando mal que anda tú lo veía cada cinco minutos o cada dos minutos y la voy paraba para cargar me di cuenta que efectivamente la película de Mario Horrible, yo no sé si es porque de verdad estoy siendo muy nitpicky con la weá, pero weón, cada frame una referencia a algo. Porque la película parada, cargada cargá 30 segundos y cargada. Weón, en todo lo que se muestra en la película, en cada cuadro, en cada escena hay una referencia a algo. Y es como, de verdad, esta película hay que verla como en 0.5 velocidad y estar con un notito diciendo, <risa> ya, eso lo identifico, sé lo que es, eso cacho de dónde viene, etcétera, ¿cachai? No es como pura referencia así como, oh, esa es la música del Mario Galaxy, oh, sí, ese eh, ese es Martinet, ¿cachai? No, anda no, sí. como, ese cuadro, que es, ese cartel que está en la escena de la ciudad en el minuto 47, en el frame 48, es una referencia a, oh, la wea, ¿Sí? es como ¿Sí? los canales de YouTube sí, que el, se los canales de YouTube que se dedican a recoger cada uno de los sí. de la de los Mira, yo, de las Sí, primeras. yo creo que los primeros 30 minutos son puro easter eggs. Ya después de ahí como que ya te sientas un poco más no. la trama. Oh, eh, no, no quiero hablar del tema este porque no me acuerdo de... No, no sé si será verdad, pero estuve leyendo también... Eh, que... Este, ¿Cómo es que se llama? Hubo una riña interna con el, por el tema de la música en la película, porque que, bueno, una de las oh. críticas fue que había mucha música licenciada y qué sé yo. Y aparentemente hubo una riña entre el compositor y, y Illumination, que quería usar más música licenciada todavía. Y bueno, después como, oye, pero usemos música de los juegos. Los juegos tienen música de acá. Y aparentemente sí. querían usar, sal, salió que querían usar Jump de, de Van Halen para el final de la película y no sé qué cuestión. Pero no, no estoy seguro de que esto sea verídico, pero, pero lo leí por ahí. La dejo, sí, la dejo ahí picando. Sí, no, ahí. Vamos a otra noticia. Sí, ahí lo único, lo único que puedo agregar es que si escuchan el OST de Mario, hay más pistas que las que se usaron. Obvio. Sí. Ya, dale pero bueno, ahora sí. Ya, con ya, que que y con cosa. lo que pasó con, el, con lo que pasó con el, el Rap también. Ah, sí, pero eso lo conversamos. Sí, eso sí. lo conversamos. Bueno, hablando de. Ah, iba a linkearlo de alguna manera, pero voy directo nomás. Eh, esta semana hubo varios lanzamientos uh -huh. Y quedan todavía como de, como de Zelda Tears of the Kingdom eh, Pero han habido tropezones Importantes con el lanzamiento ¿Por qué? Primero vamos con Star Wars Jedi Survivor Porque Si bien el juego ha tenido buena recepción En general La edición de eh, PC Es decir, la que está en Steam, etc eh, Ha tenido problemas de rendimiento Importantes Yo de hecho estaba revisando recién una persona que lo estaba jugando a 720 720 con una 4060 y la cuestión le tiraba la agaso. le estaba con frames dropeado y todo, decía, decía que realmente no era un problema de la resolución porque aunque bajaras la resolución el juego seguía dropeando frames está pésimamente optimizado y de hecho si no me equivoco sacaron una actualización ya eso que el juego salió hace dos días creo dos tres días Y ya sacaron una actualización Para principalmente la versión de, de De Play 5 y Xbox Series S Que tiene un montón de Parches y arreglos de rendimiento Y de performance Y crashes y bugs Y un montón de cuestiones Y trataron de arreglar un poco el DPC Que si, si uno ve la imagen No sé si ahí el pato, el pato la va a poder poner En algún momento Pero está la lista de todos los updates Que le hicieron con el parche la versión de Play 5 y de Xbox Series S tiene una lista bastante amplia de cosas que arreglaron y la de PC dice eh, Performance Improvements for Non-Ray non Trace Rendering, que en verdad en, en técnico no sé qué quiere decir, pero algo arreglaron con el ray tracing del, del juego. Y parece que yo peor incluso Así que mm. no sé. Igual lo revisé en Steam y está con 58% de reviews positivos. Lo que quiere, quiere decir que está ahí. ...casi en 50-50 y estaba así como en Mixed Reviews... ...y ha tenido la verdad es que una recepción... ...bueno, por lo menos empecé ...mediocre. Bien mm. ahí, bien. Bien. Eh. Y esto va de la mano con lo que viene con la otra noticia... ...del otro lanzamiento grande que hubo, po? Exactamente, exactamente. Y, bueno, como decía, hubo varios lanzamientos... ...y lanzamientos destacados... ...porque había un montón de gente que estaba esperando este juego... ...en una secuela de otro juego de Star Wars... ...que tuvo bastante buena recepción... Eh, y el otro juego que está, está en proceso de lanzamiento que ya se lanzó fue Redfall, que más encima, hablando de Twitter, estuvo en trending los desarrolladores, los publishers, el juego, todo estuvo trending topic durante este último par de días. Porque el, el desarrollador es Arkane, eh, que es la, para los que no conozcan, son los desarrolladores de Dishonored, que es un juegazo. Que es ¿Y un like juegazo? y del Prey, y los publishers son eh, Bethesda, si no me equivoco, ¿no? Uh -huh. Y este juego, con ese, con ese digamos, eh, con ese equipo de gente atrás, uno esperaría que el juego haya sido un hit. Pero la verdad es que, eh, no solo ha tenido problemas de rendimiento, ha tenido problemas de texturas, ha tenido problemas de eh, de que los modelos son derechamente feos, y uh -huh. que la gráfica es derechamente fea, Sino que el gameplay del juego Es pésimo Para la gente que ha jugado algún Dishonored O algún juego de ese estilo algún otro juego de Bethesda O de características similares Los juegos tienen, no son necesariamente lineales Pero son bastante eh, Que tienen una narrativa Bastante definida, bastante estructurada Y si bien tienes algo de libertad Dentro del juego, es está controlada cambio, aquí trataron de hacer algo Como semi mundo abierto ...en un shooter, en tercera persona... Eh, ...la temática también es como muy extraña... ...como que aparentemente no, no hay nada que hacer... ...como que sufre de este problema... de ...que tratan de, de agarcar mucho... ...y terminan haciendo un juego que no tiene sustancia... Digamos. ...entonces no solamente tiene problemas de rendimiento... ...tiene problemas de gameplay... ...tiene problemas de gráfica... ...y de Entonces, diseño en general... ...en realidad de hecho hay un hilo en Twitter donde se detallan gran parte de los problemas que hay en el juego, entre ellos, principalmente, el tema de que más allá de la guía, más allá del, del, del, del apartado visual del juego, uno de los grandes problemas que hay es el hecho es que. que al, al hacer un mundo tan grande, mucho espacio, se fue en. no, no hay detalles, ¿cachai? Onda, por ejemplo. Eh, va, va a sonar raro porque justo ahora lo están mostrando en, en Twitter Pero todas las casas son gigantes Y están diseñadas gigantes para que los personajes puedan spawnear Los enemigos puedan spawnear ¿Cachai? Eh, eh, el, el diseño de, lo, de las mismas locaciones no tiene sentido onda, Como mostraron por ejemplo en, un, en una casa hay un baño Pero un baño que está básicamente eh, eh, que, que hay como un urinal al lado de un water, y solo un urinal al lado de un water, y es como, ¿por qué está esto así? ¿Quién, qué, ¿Esta casa esta, esta casa fue diseñada por qué? ¿Por, quién, ¿Quién vive así? ¿Cachai? Entonces, en la en, en un intento cachai, de crear espacios que se sientan como inmersivos completamente se pierde esa inversión ¿cachai? porque, ya, y acá uno puede ya entrar en el, en la, en el, en el debate de, de todos estos juegos, onda, esto es porque a los desarrolladores les faltó espacio tiempo para seguir desarrollando el juego no hubo recursos suficientes ¿cachai? para detallar más los espacios etcétera ¿cachai? Ah, wow, Entonces... en esa nota perdón, quería retomar, una cosa que me faltó decir del Jedi survivor es uh -huh. que eh, habían Le habían hecho una entrevista a los desarrolladores Creo que al, al CEO de, de, de la empresa De desarrollo y el loco le habían dicho eh, Que literalmente EA y le había ofrecido más tiempo para desarrollar el juego Y el loco dijo que no Ya así Entonces Y bueno, mira, para redondear un poco También, eh, perdón el, el Redfall Tiene un user score en Metacritic De 2.2 sí bueno, ya hemos hablado de cómo funciona el Use of Score en Metacritic, como que no hay que pescarlo sí. mucho. Pero igual, es, es terrible, ¿cachai? Porque de nuevo, es un juego grande, un estudio grande. Igual, el, el pedigree del juego y del estudio eh, viene únicamente en nombre. Porque la gente que, por ejemplo, que trabajó en Dishonored y en Prey se fue de ese estudio hace rato. ¿Cachai? De hecho, el, ah, eso, el, el fundador de Arkane, que fue el que trabajó en Prey se fue después de Prey y eso fue el 2017 entonces wow. la, y, y Arkane está dividido en dos estudios ¿cachai? que Arkane Lyon y Arkane Austin entonces los que trabajaron mm -hmm. en esto no son exactamente el mismo estudio ni los mismos directores ni los mismos creativos que trabajaron en Prey ni en Dishonored entonces es como de nuevo como si vais a usar el nombre del estudio para vender el producto y para darle como cierta seguridad a la gente de la calidad de este producto, ya quizás ahí ya hay que empezar a considerar que eso es un red flag, por la mm. misma razón de que hemos hablado siempre, onda como los, en los trabajos, en el desarrollo de trabajo de un videojuego, es un esfuerzo cooperativo entre muchas partes, como para asignarlo única y exclusivamente ¿cachai? A, a cierto grupo de personas, a cierto número de, de individuos. Ahora, eso no es excusa en ninguna razón que este juego salga en este en esta condición. Y de nuevo, acá a lo mejor hubo un problema de QA, hubo un problema de tiempo de desarrollo, a nivel de escala, ¿cachai? A nivel de planificación, y ninguna de esas cosas están atadas al tamaño del proyecto y al tamaño del estudio. Eso simplemente, yo creo que hay una... Hay, hay, hubo una falla a nivel de generalizado de desarrollo con las metas de lo que querían hacer. Que sinceramente, ¿qué querés que te diga? Bueno, es como. Y otra, otra cosa importante a tener en consideración es que este juego, eh, si bien está en PC también, es un exclusivo de Xbox Series X. Mm -hmm. Y además, eh, el juego salió a 70 dólares. Sí, eso es decir, es de, es, de, es de estos juegos que ya vienen con esta nueva camada, con este nuevo margen de precios de Ok, te vamos a sacar el juego a 70 dólares Pero lo que hemos venido diciendo todo el año y el año pasado es como Ok, si vayas a sacar un juego de 60, de 70 dólares, no te mandies, estás embarrado ¿pum? Y el tema de esto solamente le hace daño a la narrativa de que los juegos tienen que salir, costar 70 dólares, ¿cachai? Claro, Además, porque... Sí. Si los vaya a comprar con juegos como por ejemplo el de Ren que no valieron 70 dólares... ¿Cachai? Sí. Ahí. Ahí, ahí es donde fácilmente no vaya a convencer a los, a los usuarios de que se tenga que pagar 10 dólares más. Justifica un precio de este... De no, de esta escala. Hmm. Correcto. Bueno, y hablando de eh, Xbox Series X, eh, resulta que el hecho... De el fiasco que ha sido el lanzamiento de este juego De Redfall Que es un exclusivo de Xbox Series Y además ha sido publicado por Bethesda Es que eh, Muchos usuarios en internet En Twitter y en otras redes sociales Han manifestado eh, Una seria preocupación Por Starfall Que es un juego que nosotros hemos venido eh, Digamos <ríe> Eh, anunciando hace tiempo que está está anunciado hace tiempo han mostrado un montón de trailers han mostrado un montón de cosas el Starfield el Starfield Starfield, el Starfield verdad el juego <risa> ¿el Starkey? el, ¿Eh? el Starcan, exactamente no, y lo han, lo han retrasado de y lo han retrasado y lo sí. han retrasado también eh, eh, un juego que está ahí en en development. ¿Cómo se llama? De Help? Hace mucho sí. rato. O sea, por eso, Stark se ha demorado. <risa> se Exactamente. por ahí, está por llegar. No hay respuesta. <risa> bueno. Y también eh, así, es un juego que está siendo desarrollado por Bethesda. No es el publisher necesariamente. Eh, o sea, sí es el publisher, pero además son los desarrolladores. En este caso, en el caso de Redfall, eran publisher, ¿no? Pero bueno, obviamente, como ha ocurrido con otros juegos. De, de, de Bethesda y por y, y etcétera este, mucha gente está manifestando su preocupación y hoy día en las cuentas de Xbox general especialmente obviamente en, en las de Estados Unidos pero en las de Latinoamérica también en la de Xbox Chile etcétera eh, anunciaron que va a haber un showcase de Xbox enfocado especialmente en Starfield esto va a ser el domingo 11 de junio a las una de la tarde, hora Chile Así que, en el caso de que quieran chequear el estado del desarrollo del Starfield Si a lo mejor lo preordenaron O quieren saber si lo van a preordenar o no No están 100% seguros Seguras Pueden chequear el showcase Y yo creo que es precisamente el, el, el enfoque que le van a dar a esto Como, bueno, ¿saben qué? Sí, hemos sacado un par de juegos malos Pero esto está saliendo bien Les juramos que esto está saliendo bien Así que hagan preórdenes Aquí está nuestra cuenta root. <risa> así que si lo quieres chequear sí, eh, eh, sí digamos que esto viene un poco a, a calmar las aguas debido a que sí. tal como has dicho eh, el juego de, de Refor, pero segundo porque Xbox en este momento tiene cero exclusivas <risa> decentes para sí. series X Así que eh, totalmente Así que está, es como que se le está acabando el, el tiempo a Microsoft de mostrar eh, eh, por qué ha invertido tanto en, en comprar estudios Sí, aparte que digamos por el lado de Play 5 se viene el Final 16 han mostrado hartas alta, ventas de Play 5 de hecho hace poco salió un reporte de que eh, Sony ya no está teniendo trabas de, de chips Así que están pudiendo producir muchas más Play 5, lo que está baratando los costos, está baratando los precios de envío. Y han estado vendiendo más, por consecuencia. Bastantes sí. más Play 5 de lo que estaban vendiendo en los años anteriores. Así que se los van a comer con zapatos si no lanzan un buen juego pronto. Mm. Sí, sobre todo porque podemos discutir de que ninguna consola ha tenido el exclusivo que diga ¡Oh, con esto ya me compro la consola! Pero por ver, lo menos sí. PlayStation tiene uno, un poco más de respaldo de los estudios dos, ha sacado por lo menos un par de juegos que sí ha dicho, ya, son buenos son decentes, el Returnal por ejemplo un juego excelente a pesar de que ahora todo, casi todos los juegos que son como exclusivos de Playstation están saliendo para PC así que tampoco es como que me, me, me justifican sola. pero por lo menos los estudios que están trabajando del de, de alero de Playstation han salido decentemente buenos eh, por decirlo por lo bajos. Sí, igual han salido buenos títulos. que decir God of War. Eh, y a Xbox, por ejemplo, el Game Pass, bacán. Pero, ¿qué más después de eso? Claro, es lo que tiene. Hmm. Así que, bueno, eso sería mis noticias por el día de hoy. Seguiremos, obviamente, con... ¿Qué quiere seguir? Sigo yo. Tú, dale. Pato, ¿no queréis que lo haga yo? Porque yo tengo harto poquito Ah, bueno, ya Harto poquito, bien Claro Pensé que necesitabas un poco más de tiempo pero dale a No, no, estamos listos vale. Mira, va muy rápido Cuando yo digo rápido, es todo lo contrario Porque igual Como que no tenía noticias originalmente Y efectivamente, como llegué tarde a la pauta Me quedaron todas las noticias cornetas eh, <risa> Vamos con la primera Eh... Esta semana, sorpresivamente, eh, Steam recibió una actualización bastante grande y bastante considerable a todo lo que es el a todo lo que es su interfaz, tanto dentro como fuera de los juegos. Para los que no sepan, eh, la interfaz de Steam no es solamente el cliente, sino también el overlay que puedes usar eh, mientras estás jugando, dentro de todos los títulos que tú puedes jugar en el Steam. ¿Qué significa eso? Que hubo cambios tanto en la UI... Como eh, en el desempeño del juego y que además se agregaron bastante, bastantes como funcionalidades nuevas. Como por ejemplo el hecho de que ahora finalmente vas a poder poner, por ejemplo, notas en pantalla. Que tú vas a poder eh, pegar y que se van a mantener eh, en pantalla mientras estás jugando. Lo cual es bastante útil cuando por ejemplo estás haciendo una lista y tienes que anotar algo. O estás resolviendo un puzzle, etcétera Y puedes literalmente ponerlas... Ahí, eh, puedes configurar completamente eh, todos y cada uno de los elementos que tú quieras tener en este overlay Y puedes dejarlos fijados también ¿Qué significa eso? Que si tú estás jugando y quieres cargar, por ejemplo, una de las guías de Steam va a tener la mano mientras estás jugando No sé, porque estás jugando un juego de pelea y quieres ver una lista de comandos También lo puedes tener ahí ¿Te das cuenta? Mitch. Eh... Incluso ahora tienes la opción de piñar un stream, una, una ventana de navegador donde puedes tener un stream mientras estás jugando. Lo que significa que puedes estar jugando y tener un feed de video mientras estás haciendo ando, donde ponte tú, estás grindeando el Final Fantasy XIV y estás viendo un video sobre eh, las la tareas, eh, te estás leyendo algún texto que tenías que leer por la universidad mientras estás jugando Final Fantasy XIV. Excelente. Mm. Todas esas cosas, es, de por, si bien es cierto por ahora están limitadas a la, a la beta, al programa de beta de Steam, son accesibles para todo el mundo que desea optar a ellas. Y de hecho, bueno, esto está todo inspirado por la UI que eh, está presente en el Steam Deck Así que básicamente ahora lo que se hace es una unificación de esas dos interfaces Para reemplazar lo que también era antiguamente lo que se conocía como el Big Picture Mode Que tenía Steam, que está diseñado para funcionar en tele y todo el asunto Como una supuesta interfaz de consola Que dicho sea de paso era bastante mala y que necesitaba esta actualización mm. eh, Eso por el lado de Steam eh, otra noticia interesante que pasó que, que se anunció hace relativamente poco Viene de la mano de Discord Y esta noticia igual creo que va bueno de parte a nosotros Porque todos estamos haciendo la, el, el, la, la transmisión a través de Discord Pero para sí. mucha gente que utiliza Discord hoy en día como parte de su día a día Es que se anunció que se, van a eliminar, se va a eliminar el sistema de números discriminadores de los nombres de usuarios ...en favor de un nombre de usuario universal. Esa noticia, ese título... ...como que realmente no hace mucho sentido. Pero si yo te... ...yo te explico, que, por ejemplo... ...todos saben que los números de usuario en Discord... ...es un nombre... ...más... ...un gato, más un set de cuatro números. ¿Ya? Sí. Ponte tú, está Juan Pérez... ...gato 3200. Uh -huh. ¿Y qué significa eso? Que pueden haber... ...9999 Juan Pérez con el mismo nombre, pero todos van a tener un número identificador distinto claro. eso en teoría en la teoría funciona el problema es que en la práctica no lo hace ¿por qué? porque muchas veces la gente ni siquiera sabe que tiene ese número de usuario y cuando tú querés agregar a alguien como un amigo, ponte tú en Discord está el problema de que ese, ese esa parte de texto eh, que está en tu nombre de usuario eh, eh, toma en discrimina entre las mayúsculas y las minúsculas. Entonces, si yo tengo Juan Pérez con J mayúscula, tres, no soy el mismo Juan Pérez que es con J eh, sin mayúsculas. Entonces, pueden haber ah. dos Juan Pérez gato 3200 y uno puede tener una mayúscula y el otro no, y son dos nombres de usuarios iguales. Entonces, ah. obviamente, el problema que tenía Discord, y que lo explican, que es la razón por este cambio, entre otras cosas, es que la gente no lograba conectarse y no lograban asimilar el sistema. Por ende, mm. a partir de mediados del año, ellos lo que van a hacer es empezar a hacer un cambio en el sistema de nombres de usuario que va a empezar a, básicamente, obligar a todo el mundo a elegir un nombre de usuario como lo haces en cualquier otra plataforma, ponte tú como en Twitter. Por ende, si ah. tú te llamas Patricio... Y te decías, mi nombre de usuario en Steam en Discord es Patricio? No, ahora vas a tener que ser Patricio.1847.pagua, ¿cachai? Etcétera. Los puntos no son necesarios. Oye, y será pero... con arroba, ¿no? Es con arroba. Oh, ah, yeah. ya. Es con arroba. De hecho, ahora precisamente Discord lo que va a hacer es que va a tener un nombre visible, ¿cachai? Como en Twitter. Va a ser muy similar a lo que es en... El... Sistema de nombres de usuario que existe hoy en Twitter Que va a estar el arroba, ¿cachai? que es el nombre de usuario Y el screen name, que es básicamente el nombre que te ponís como identificador ¿Cachai? Como claro. el nickname ¿Cachai? Eh, eso por un lado, yo creo que mucha gente no se va ni siquiera a enterar hasta que pase Y va a tomar a mucha mm, gente de verdad. problema Porque en realidad no el tema de los nombres de usuario y cómo se manejan los Discord muchas veces... Para mucha gente el, el Discord es una, es una plataforma descartable y para mucha gente realmente trabaja con eso. Entonces espero sí. que esa noticia les llegue, porque va a ser un cambio... Si no están informados, si no están al tanto de eso, va a ser un cambio bastante brusco. Mm. Ahora, mm. hablando de usuarios y hablando de branding y hablando de trabajar... Eh, esto ya es como nos dice más como editorial. Eh, lo vamos a comentar un poco con ustedes. No mucho porque no hay que alargarse mucho. Es que hay que ir a tomar todavía. Eh, okay. Ustedes conocen esta cuenta, que es eh, conocida por ser una cuenta de trivia, de, de contar varios datos sobre la historia de los videojuegos y todo el asunto, que se llama digital you know Gaming que sí. es básicamente un canal que se dedica a recopilar bastante elementos de trivia y desarrollo de distintas franquicias, etcétera. Bueno, ellos sufrieron hace un tiempo atrás eh, la vulneración de su cuenta y fue usurpada la cuenta de Gmail que tienen asociada a las plataformas que ellos utilizan, principalmente YouTube, pero también las cuentas de Facebook y Twitter, etc. ¿Qué significó eso? Que ellos explican en un video que lamentablemente lo que pasó es que ellos un día se enteran de que habían sido deslogueados de su cuenta del canal, trataron de loigarse, no pudieron, fueron a revisar el canal y el canal había sido completamente borrado y lo habían, le habían cambiado el nombre a una estafa piramidal de cripto. ¿Qué significó esto? Que, obviamente, esto se hace en base a robarse cuentas que tengan cierta cantidad de, de usuarios, o sea, de seguidores y suscriptores, ¿cachai? Y empezaron a hacer streams y la gente cuando cachó, ¡Ey! ¿De dónde salió este, esta cuestión? ¡Pum! Se empezaron a suscribir en masa, etcétera. etc. os cuento en este video que ellos publicaron, que básicamente perdieron la mitad de la base de usuarios que tenían suscrito que eran como aproximadamente como 2 millones de usuarios. Que se fueron de la noche a la mañana Entonces, tiene cierto Ellos se pusieron en contacto con YouTube Lograron eh, recuperar la cuenta Recuperaron el contenido que había sido publicado e eh, invirtieron en más seguridad de nuevo Lamentablemente tampoco saben cómo pasó esto ¿Por qué? Porque, mm. de nuevo, eh, ellos tenían todos los sistemas de verificación est establecidos ¿cachai? Ellos no, no es una cuenta que se esté emitiendo en sitios raros ¿Cachai? Entonces, hasta ahí llega el conocimiento que ellos tienen sobre cómo pasó esto. Y lamentablemente es algo que es relativamente común, porque no es el único canal al que le ha pasado esto, por lo menos en YouTube. Eh, hemos tenido otros canales grandes que también a, le ha pasado. A nuestro amigo acá, cercano Pokeros no Project, también le pasó en un momento, también le usurparon años, canal. Sí. ¿Cachai? Tuvo que pelear, no sé... Un montón con YouTube para que le devolvieran el canal para verificar que efectivamente él era el dueño de esa cuenta. Porque también se la habían usurpado para subir contenido que no tenía nada que ver con lo de él. Eh, y de hecho no es algo que esté pasando solamente en YouTube. He visto, por ejemplo, gente que en Instagram les usurpan la cuenta. ¿Cachai? Para empezar a postear cosas sobre cripto. He visto en Twitter también que pasa que les empiezan a usurpar las cosas para, para empezar a... Compartir links truchos, etcétera. ¿Cachai? Y muchas veces la gente no tiene la capacidad para poder recuperar ese, eh, eh, el acceso a sus cuentas, a pesar de que existen los factores de doble verificación, que supuestamente son mm. como la seguridad de la seguridad para evitar que esas cosas pasen. Ahora, claro. pato, pato, tú que tú estás como más conectado en ese, en ese sentido. Acá estamos hablando de algo que realmente es básicamente fuerza bruta o porque no. esta gente tiene más no. acceso a... No, mira, eh, esta situación, como tú lo has mencionado, le ha pasado a más de un youtuber. Uno de ellos fue a Linus, de Linus sí. Tips y explicó de que su cuenta era compartida con su acceso... Con otra gente que lo ayudaba a editar, a verificar cosas, a comentar, etc. Uh -huh. Justamente a uno de estos usuarios se le instaló un programa que era, por ejemplo, para leer un PDF o algo así. Uh -huh. Pero no se enteró de que era un ejecutable. Entonces, cuando lo, lo quiso leer el PDF, eh, recuperó todos los datos de, de navegación, entre ellos las cookies... Para la gente que no sabe, yeah. las cookies son como un sistema de almacenamiento dentro de los mismos navegadores, lo cual guarda entre ellos las sí. sesiones. Entonces, gracias a esto pudieron recuperar la sesión que tenían asociada a la cuenta de Gmail y así pudieron acceder sin necesitar la contraseña de, de Gmail. Como básicamente un acceso remoto. Algo así. Es como que eh, si bien yo no tengo tu contraseña, tengo tu, tu variable de sesión por lo tanto, sin, sin necesitar ese dado, yo lo copio, pego y puedo acceder pensando que, soy, que si soy tú. Como si yo estuviera personificando a otra persona gracias a Cookie. Entonces, debido a ello, pues pasó esto. Y muy posiblemente eh, lo que pasa con los usuarios es eso. En cierta medida, eh, tal como tú dijiste, la autenticación de dos factores o multifactor ayuda bastante a mitigar estos problemas. También ayuda bastante uh -huh. cuando ocupan lo mismo, dentro del mismo sistema alguna validación de sesión, de que oye, solamente puede validar las sesiones que sean correspondientes a ITP o a cierto país. Eh, pero aún así, eh, obviamente hay métodos más sociales, ingeniería social, más que fuerza bruta para poder obtenerlo. Y aún así, eh, el método de fuerza bruta cada vez más va siendo más simple, con contraseñas que son de por ejemplo 8 dígitos o 8 caracteres, entonces se recomienda que sean por lo menos 16 caracteres para arriba pero aún, bueno. aún así es como que con cada medida vas a encontrar alguna forma de contramedir siempre va a tener como su contraparte y por lo mismo es recomendable eh, tomar medidas tomar precauciones, no descargarse cualquier cosa de internet, la típica Claro. Sí, el mejor firewall que tienes Eres tú Yeah. No, bueno Y eso pasó mucho con lo que con lo que habíamos comentado Que de hecho Discord tiene Un problema de seguridad absurdo Porque nada en Discord está encriptado Y es súper fácil robarse Las sesiones en Discord mm. Por eso muchas veces Durante, durante todo este el auge del tema Del NFT, mucha gente se vio Básicamente invadida ¿Cachai? Y eh, es como. Pero si yo no me he metido nada. Bueno, hermano, se metieron a tu. Te clonaron el, el, la sesión de Discord y cagaste. Claro, claro. Sí. Por eso. Eh, si bien la responsabilidad recae en las empresas, es una responsabilidad compartida porque también los usuarios tienen que estar atentos a, a lo que vaya pasando. Eh. Por eso mismo es como que si ves una situación que no es lo que tú haces cotidianamente, toma precauciones. Mm. Correcto. Y no abras cualquier correo. También. <risa> no, no, no, no. Por, por, siempre, siempre, mamá, no, por favor, no tienes que instalar 5.000 veces el mismo juego para seguir jugando. claro No, no mamá, esa no es. No, no la postigues. El... No, no no no tenéis que. etcétera pues, Sí. Mucha gente que... sí claro, no, no, no, no te bajes ese programa porque no te va a aumentar la RAM. No hay cosa así. No, no, no, no, mamá, bueno. así no funciona, por favor. No <risa> Oye, eh... sigamos. Dale. Un tema completo. Sigamos de nuevo, volvemos de nuevo con el Steam. Pero en este caso específicamente con el Steam Deck. La cual ya sabemos, eh, corre oficialmente Wink. El nuevo Zelda, y lo corre bien, Wink ya. Pero lo que ustedes no sabían es que, bueno, la Steam Deck es una plataforma Un hardware bastante poderoso, bastante flexible Que, entre otras cosas, hoy en día está haciendo por el ejército de Ucrania Para usar eh, equipo militar de forma remota Lo están usando el yeah. celular para controlar drones, básicamente Drones, piezas de artillería, ¿cachai? Robots, etc. ¿Te das cuenta? Mm. Entonces, eh, es, es bastante interesante porque, si bien es cierto, la Steam Deck sigue siendo como básicamente una Switch. Mm. Es una pieza de hardware que está completamente disponible para, por ejemplo, hacer streaming. Mm. Y gracias a claro. eso, y gracias al hecho que viene con controles integrados, funciona muy bien como un equipo de operación remota. Uh -huh. Obviamente, esto no significa que se pueda usar exclusivamente para material eh, militar Pero sí también, por ejemplo, podrías Por ejemplo, use, eh, yo conozco videos de gente que lo ha utilizado para manejar autos de control remoto Con cámaras integradas Como por ejemplo, precisamente, lo que se puede hacer en la Switch con ese set que tiene del Mario Kart O el de lavo Sí, o el, el lavo de Mario Kart El uh -huh. lado del Mario Kart ¿Te das cuenta? Entonces... Es, es interesante la el tipo de funcionalidad que se puede sacar de este hardware. Y el hecho de, bueno, mencionar el hecho de todo lo que se puede modear y todo lo que se puede hacer. Aunque igual probablemente no es la primera vez que vemos eh, este tipo de, de, de uso de hardware eh, de videojuegos para, con fines militares. De hecho, si ustedes no sabían, hace mucho tiempo que se usan, por ejemplo, controles de Xbox 360, o sea, controles de Xbox en general. Para controlar estos robots que son para que se utilizan para desactivar bombas, por ejemplo. Mm. Por temas de compatibilidad. Porque como son controles de Microsoft. Wow. Es compatible con, son... con hardware en PC. Mm. Exacto. Tiene compatibilidad base con, con todo tipo de controles de PC. Mm. ¿Cachai? Mira. Esto es, es, es, un, es un, un, un pedazo de trigo que ustedes saben y ahora por mi culpa saben. Eh, a, que a, que a, que la primera vez, ahí está, ahí está vez que alguien se compra un control de eh, Xbox, probablemente hay una posibilidad de que sea para cometer crímenes de guerra. Por una pequeña, pero existente posibilidad. Sí. Mira, okay. como que siempre queda, el, la única limitante del, del uso es la imaginación. Exacto. Hablando de crímenes de guerra, ¿Qué se liberó. Hermano, pa, pa, pa. hablando de crímenes de guerra está? y hablando de la guerra en general, eh, se liberó esta semana también un nuevo trailer de gameplay de Armored Core, el nuevo juego de los desarrolladores de Dark Souls, de Elden Ring, conocidos como From Software. Y efectivamente, entre bueno en lo que ya se ha hablado antes y en, en diversas entrevistas y en lo que se puede ver en este gameplay eh, Definitivamente este juego no va a ser un Dark Souls con robots Sino que va a estar más orientado a lo que han sido las raíces del juego Que es básicamente, para los que no sepan, Armor Core es un juego donde controlas un mecha Que es completamente configurable y personalizable con todo tipo de builds distintas que puedes utilizar. Y que debes aprovechar para sobrellevar distintos tipos de situaciones de combate. Más orientado mm. a lo que es eh, la movilidad y la precisión a la hora de atacar. Que por ejemplo lo que pasa en, por ejemplo, en juegos como Elden Ring o Bloodborne. Perdón, no Bloodborne. De Dark Souls, donde tienes que atacar en momentos... Eh, con cierto ritmo y cierta cadencia, aprendiendo patrones hmm. ¿te das cuenta? aquí el enfoque no sé, está más orientado eh, eh, el enfoque está más orientado a lo que es el combate y los reflejos que la planificación la planificación se da antes del combate, no durante el combate ¿te das cuenta? y va a ser, el juego ah. brutal sí. se ve brutal, eh. pero brutal, eh. brutal onda brutal! Así como... Mmm, ¿Sabes lo que es también brutal? Así como extra, que no está en la pauta. que sirve de, de ayer... guerra! ¡Uy! Eh, eh, más allá de los crímenes de guerra, crímenes de guerra yo creo que es el valor de los pesos de coleccionista de armor Core, porque hay dos. Está el, la, el valor coleccionista, eh, o sea, la edición coleccionista de armor Core para todas, todas las versiones que van a salir, que son de Steam, PC, o sea... ...que son de Steam, de Xbox y ps Y Básicamente eh, tienes la versión normal que va a valer eh, 60 dólares. Oh, la versión coleccionista que te trae eh, la banda sonora, digital. Eh, un libro de arte, steel case, stickers... ...y una figura coleccionable del robot principal del juego... ...de 19 centímetros que va a valer 200 dólares... Más el juego, o sea, 260 va a valer 230 dólares. Y además está la versión coleccionista. Que es la versión premium. Que incluye todo lo que dije. Más un hangar para la figura del robot. Y esa versión vale 430 dólares. Uf. O sea, ¿qué tanto te gusta Armor Core? ¿Y por qué sí? ¿Te gusta el robot? ¿Queréis comprarle una casita al robot? ¿Cachai? tenéis que comprarte una repisa para ponerle al robot también, pues. Claro, Entonces, obvio tenés que comprarte la Play 5 Y una versión coleccionista que valga lo mismo que una Play 5 Para jugarte al Core. Y una, y una repisa de pasado Porque si no... Ya, la repisa, cachai Y el envío... ¿cachai? el envío eso vale otros 100 eh, otros 100 dólares de envío si lo queréis comprar acá por ejemplo mm. o sea, fácilmente por ejemplo si tú quisieras comprar esa versión con Exonist, eres, acá en Chile por ejemplo ¿no? yo te digo que si no fuera porque una de esas empresas quebró de hecho si esta versión hubiera salido antes de que quebrara como es que se hubiera salvado posiblemente sí. igual ah, yo, yo sé yo sé de forma interna que la empresa igual no compran muchas no, no, La, son hacen preventa pre y además compran uno o dos, más, uh -huh. más, no, más no se arriesgan. Yo, yo siempre recuerdo que había una empresa que compró una estatua coleccionista de Kratos, ¿cachai? Pero uno de los juegos, no, no de los robots que salieron ahora, sino que como del Kratos del, de Play 3, así, onda así, uh -huh. y esa estatua valía como 600 lucas por sí sola. Y nadie la compró nunca y estaba ahí en la, en la vitrina como parte del mobiliario de la, de la tienda Porque nadie te va a gastar esa cantidad de plata, cachai, en una versión coleccionista de Kratos Porque nadie nadie es tan fan Que yo sepa y yo, y yo digo eso y por ejemplo siempre me acuerdo que yo estuve dispuesto a pagar 200 dólares Por comprar la versión de Doom Eternal que venía con el casco y dije, no, me la compro, wow. me lo Pa eso es trabajo, para eso es trabajo <risa> oye, oh. la sota nos dice, yo igual compraría la edición coleccionista de Elden Ring oh, sí ah, eh, pero es, ahí. Que es, es que la figura de Malenia lo vale Sí. es que ahí está, po. este es el mercado Este es no, no es sí, no sí. un tema del juego este, ¿qué tanto te, ¿cuántas copas tenés? claro <risa> ¿cuántas manos tenés con la aduana, papá? sí no, <risa> no, eso tenés que yo creo que te sale más barato ¿Irte a Estados Unidos a comprarlo? Sí. Traer sí una maleta sí. aparte. Sí. Y lo dejé a calle, <ríe> Sí. Eh, eh. Yo ni siquiera me molestaría en tratar de pasarlo por la aduana. Nah. Ni, ni por acaso. Nah, de pasada, mm. Te pasas, Te mandáis un saludito al ratón Miguel y y te a <risa> la bandera. Sí. Claro. Encima de no, te sí, no. el ¿Cuánto es el impuesto como 30% a veces te tiran cuando te cuando te la tiran menos mal, así. Sí, sí, cuando no lo declaras treinta no, por 30%. Mm. Cuando cachas que la caja es grande y es pesada. Mm. Claro, sí. No, no estoy es estoy material equipamiento médico. No, uh -huh. no, sí. <risa> No, no, no, no claro. no, si esto es para no. mi, cons mi consumo, ¿y por qué vienen tres cajas? Ah, consumo personal. Oh, no. Oye, no, no, no. Y te, te agarran de la aduana y te dice ¿y esto qué? Y tú así te pones nervioso, te baja la desesperación y tú en, en la desesperación te dices, eh, drogas. <risa> ah, ya. ah, ya, vaya nomás. Ah, pasa nomás. <risa> Oh, ya. Bueno, eh, así con el Morkor. Bueno, y otro trailer que se lanzó literalmente hace un par de horas atrás. Y que curiosamente es de una franquicia que no habíamos escuchado tampoco hace mucho rato. Es de Double Dragon. ¿Cachai? Que es. Uy, me cargas a recordarme que tengo pegado el... El cachai como muletilla. Pero. Double Dragon Gaiden. Que no, no es Gaiden. Es Gaiden. Gaiden. Double sí. Dragon Gaiden. Rise of the Dragons es un nuevo título beat'em up que va a salir. que trae Que, trae, que va a salir <risa> para varias plataformas y que efectivamente es una mezcla. Va en la misma línea que tienen los juegos de las Tortugas Ninjas, Streets of Rage 4. Eh, ¿Qué otro beat'em up salió hace poco? Que también que era como un remaster de. El River City Girls. No, porque eso es más como un reboot en realidad. Ah. Pero. En el fondo es un beat em up con toques de Rocklight, donde nuevamente vas a estar jugando con los personajes de Dragon, que son el el, el, el el Juan y el Bernarde, ¿Cachai? También conocidos como el Bimo y el Dimo. Y aparte vas a poder jugar con otros personajes, como por ejemplo Marianne y eh, un caballero que no conozco, en realidad no lo había visto nunca. No sé, y acabo de ver ese video de 10 horas Donde juegan todos y cada uno De los lo... cada, cada uno de los De los Double Dragon que han salido Oye, estaba está mirando, ¿esto es de Arc System Works? Arc System es dueño De la franquicia Tiene, Son dueños de los derechos La dura Lo de sí. Mi idea Sí, por eso el River City Kills Arc System compró los derechos Del eh, Double Dragon Y del Kunio Kun ya. Yeah. Entonces por eso el River City Girls sale a, a través de Arc System. Lo que pasa es que Arc System, aparte de ser desarrolladores, son publishers. Mm. Mm. Okay. Okay. Entonces, ellos básicamente tienen los derechos de esta franquicia, entonces tú puedes comprar una licencia y podís desarrollar tu propio Double Dragon a nivel comercial. pero oh, oh, okay. qué barato. <risa> sí, o <okay>. sea... <risa> Sí, ahí viste, si alguna vez se sientan a ver ese video de 10 horas sobre todos los Double Dragons que hay, se dan cuenta de que la franquicia se caracteriza por no tener control de calidad. Uh -huh. Y si vos tenés, con el puro nombre, ya estáis listo. Chao, muchas gracias. Pero guarda otros títulos que han pasado por ahí. <risa> es como esas franquicias que tú decís, eh, es como, wow, esta franquicia todavía existe y tiene tantos juegos. ¿Y por qué tiene tantos juegos? Ah Ya. Sí, el mejor ejemplo que puedo recordar en este momento es Warhammer. Warhammer 40.000. Warhammer, han... precisamente. <ríe> Anda a encontrar un, un título. Es como, oye, en qué, ¿en qué no ha salido de Warhammer 40.000? Eh, oye, la Sota nos comenta, si no trae los Battletoads no me interesa. <risa> de hecho, mm. Battletoads, eh, Battletoads es precisamente la otra franquicia que también hace muy poco tuvo un remake. Sí. ¿Sí? Chivo, sí, porque pues, salió tú... para... Para Xbox. Sí. Ay, no, verdad De hecho, esto está siendo desarrollado. Creo que por la misma gente que está haciendo. Parece. Creo que está siendo desarrollado por la misma gente que hizo el Metal Slack que va a salir ahora también. ¿Dotemo? El Táctico. Parece. Pero no, no, no, porque el trailer no decía Dotemo en ninguna parte. Es que eso es lo que pasa. Hay una. Hay, una, hay un sitio oficial. Eh, pero. Secret, no, no, si, no. secret Base. se llama. Secret Base, ya, yeah, ahí está. Sí, lo que pasa es que bueno. el arte promocional está hecho por el. por Deslugi, que es el mismo que hizo el arte para Metal Slug. Y para mm. los juegos de ah. yeah. los sapos de batalla. Bueno, y esos son minutos y dos por ahora, así que ahora sí le doy el pie al pato, por favor. Si tiene algún crimen de guerra, por favor decláralo ahora. ¡Ay! No puede ser. Ya voy a tener que declarar no, impuestos por ello. Oro. Oh, no. Sapo <ríe> de batalla. Claro, Adonazos. Adonazos y sapo de batalla. Eh, bueno. Hay unas notitas que se me habían pasado la semana pasada porque dentro de todo nos quedamos sin tiempo para, para variar. Uh. Eh, entre ellos que Nintendo eh, confirmó de que va a estar presentándose en la Gamescon. Mm. Ah, no, Atrever, sí, sí, de Fue Sí, presentas película fue que... Dejó el, el comunicado indicando de que va a estar en GamesCon. Así que la, la invalidante de que, de que no se quiere juntar con público, es que haya completamente invalidado. Ya. Yeah. Metroid Prime 4. Claro. <ríe> Ahora se mueve el logo. Claro. Ahora un GIF. Claro. Eh. No enteramos esta semanita de que oficialmente en el mes de junio se va a estar abriendo la nueva aplicación de Pokémon TCG que va a venir a reemplazar el, el cliente Bye. de Pokémon TCG existente y que también va a estar disponible para móviles. Actualmente el, la aplicación se encuentra disponible en modo beta y... Eh, entre los lo, gente que logre elloyarse entre el 2 de mayo y el 6 de junio recibirá una variedad de customizaciones por haber participado. Mm. Eh, y obviamente eh, esto trae en consecuencia de que el cliente original va se va a encontrar delistados eh, de los servicios de aplicaciones a contar del 5 de junio. Mm. ¿Qué les pareció? Interesting. ¿Van a pues jugarlo? Tough. Yo intenté jugar el primero y después caché que habían sacado otro y ya fue como no. Olvídate. <risa> y ahora van a sacar un tercero, es como ya mucho. Eh. Igual, en eh, Yu-Gi-Oh! es bastante parecido en todo caso. Sacan aplicaciones cada dos. <risa> claro. Bueno. No, yo, yo, yo no soy de cartas, la verdad, lo siento. Oh, a, mí, a mí me gusta apretar mmm. me botones. Oh, mira, justamente ese comentario causó de que Unity despidiera al 8% de su fuerza laboral. Esto salió a través de, el, de Microsoft, eh, o sea, CNBC, es de Microsoft, obviamente, eh, indicando de que anunció un plan para cortar alrededor de 600 puestos de trabajo o el 8% de su fuerza laboral. Y esto obviamente eh, viene a la mano que desea reestructurar equipos específicos y que esto va a ayudar a que la compañía se pueda sostener a largo plazo. La verdad, a Unity le está yendo bien como la coroneta últimamente. No, no, no, no ha podido... No ha no, no le ha pegado en ni ningún sentido Y solamente parece que todas las decisiones que toma Y de hecho muchas muchos de los comentarios que tiene la gente Sobre Unity es que Cada decisión peor que la anterior sí. O sea, hace poco estábamos conversando ¿no? De que habían implementado una herramienta Que era realmente Encima estaban implementando la cuestión de ads Que la sí. cuestión de ads Tenía bugs y tenía virus Y no sé qué cuestión, Y malware. Y era súper predatoria sí. y malware Pura malas decisiones Sí, sí. Decisiones. No así como la decisión que tomaron streamers de que están creando un nuevo Battle Royale usando el toolkit de Unreal de Fortnite. Muy bien. Sí. Esto salió a través de Twitter que el proyecto se va a llamar Project V y que va a estar disponible a contar del 2024. No, era, era cosa de tiempo nomás, pues sí, uh, estando la cuestión de, de, de Unreal de, de, del motor, y, o sea, perdón, no el motor, sino el otro que sacaron que era como de Fortnite, era obvio que iban a hacer proyectos así. Sí, entre los streamers que están confirmados porque van a participar es Courage JD, Nick Merckx, Ninja, CypherPK y Team Tentautan Siendo para mí el único reconocible el... ahí salió la mojo, el ninja yeah. interesante en todo caso de que vayan a crear un Battle Royale usando una herramienta de un juego Battle Royale pero para eso está es como no, no sé qué podría cambiar ahí, ahí vamos a ver cuando lancen el proyecto el próximo año pero igual, no sé si has tenido la oportunidad, Metaru, de ocupar la herramienta o todavía no. Sí, la verdad, eh, es, es un paso interesante de... entre No es un Royal 5, pero tampoco es el creativo original de Fortnite. Es como un buen punto de inicio para alguien que ya está familiarizado con el creativo de Fortnite para uh -huh. tener mucha más flexibilidad. Lamentablemente, y esto lo dijo como alguien que juega relativamente harto Fortnite o bastante seguido, como que todavía no he podido ver ningún proyecto grande que la use eh, con, el, a, con el nivel de flexibilidad que uno esperaría poder ver. Mm. Porque... El tema es que en realidad es un tipo de... A lo mejor muchos estudios no están interesados todavía en participar en esto por el hecho de que es un tema que consume mucho tiempo y recursos. Para realmente que tenga sentido gastar este tipo de, de tiempo en algo así. ¿Cachai? ¿Sí? sí, no, Entonces, aparte que es raro que el proyecto de, este, de la noticia sea un Battle royal también, porque siento que sería mayor noticia o tendría mayor impacto si fuera algo que fuera completamente distinto a un Battle Royale cuando que fuera un RPG claro. No bueno, debería ser ahí, algo ahí por eso va, va a depender de lo que salga algún trailer del Project V para verificarse si es que vale la pena o no si es que trae algo nuevo a la mesa utilizando obviamente la herramienta como lo que pasó con, mm. con Dota cuando surgió en Warcraft. claro exactamente bueno, siguiendo con las noticias Oye, la semana pasada estuvimos comentando justamente, fue el día de, que nos enteramos de que la, la asociación entre Activision Blizzard, la fusión, la absorción de Activision Blizzard por parte de Microsoft, no se iba a llevar a cabo debido al bloqueo realizado por la Cámara de Comercio de Inglaterra del Reino Unido. Y han salido unos comentarios así, ¡pah! como ibas, como venían. Entre ellos, eh, uno de, la, de los salseos que surgió al respecto fue eh, un comentario realizado por Bobby Kotick, que es el CEO de Activision Blizzard, que indicaba de que misteriosamente la semana anterior a la resolución se había juntado la, la CMA, que es de Inglaterra, con la FTC de Estados Unidos, que ambos son las cámaras comerciales respectivas, y que justamente ambos habían expresado molestias eh, con respecto a esta fusión. Inclusive, con la FTC se va a llevar a cabo una demanda al respecto. Y ahí lo van a resolver en tribunales. Eh, que se habían juntado y que habían discutido al respecto. Siendo que, debido a que ambos estaban enfrentándose a un litigio similar. O estaban eh, llevando a cabo una investigación similar. No debían transferirse de información confidencial. Obviamente, ambas no. salieron a desmentir al respecto. Pero también, en Inglaterra, empezaron a surgir eh, algunas empresas que indicaban de que esto causaba un retroceso tecnológico en el Reino Unido y inclusive algunas empresas estaban pensando salirse de la bolsa del Reino Unido. Qué estupidez más grande. Son coletazos, digo. No. Es como de, todas que, las no, pues... de todas las razones, de todas las... Sí, es lo que uno no espera. Sí, es como, nos, vamos, nos vamos a hacer de la Unión Europea, ya, bacán. Ahora nos vamos a hacer de la Cámara de Comercio, bacán, sí. sí y, ¿Y todo por qué? Porque no voy a poder jugar Call of Duty en Play 5. Eh. Sí, digamos que justamente la CMA también ha aplicado, eh, entre, entre ellos, NVIDIA. Había expresado de que también había sufrido una, eh, una negación de alguna fusión o al, alguna realización... De algo por parte de la Cámara de Comercio de la CMA del Reino Unido. Eh, lo que sí. Eh, uno de los aspectos que más eh, se transparentó luego de que ya salió el, la resolución. De la investigación es que. Si que eh, Microsoft no apela. Y no tiene ninguna ecuación al respecto. Si desea obtener o adquirir a Activision. No podría hacerlo dentro de los próximos 10 años. Ahí. Ah, <ríe> sí. toma, toma. Es como si, si lo vuelvo a intentar, inténtelo en una década. Sí. Déjame más sí. tarde. Claro. claro. Es como el chiste de copar. Es como el chiste de copar. Bueno, ¿Quieres fusionarse? ¿En 10 años más? Hmm. Claro. Claro. <ríe> no. Sí, Esas es, son es, es, es como las cositas que han salido Luego del, del bombazo que nos enteramos La semana pasada, y yo creo que van a salir Mar, peto. así que Ahí vamos a estar viendo cómo se sigue Resolviendo este tema eh, En realidad esto es ya Para pa nosotros es puro salseo No, no viene mal caso eh, sí, sí. eh, Nosotros mirando ahí es, es, es, Literalmente sí, sí. este gif de, de Michael ya está salseo. comiendo con, y cabritas wey. Claro en el salseo, eh, bueno, todo el mundo estaba diciendo lo bien que habían hecho en comprar, o sea, como para ellos lo mucho que les convenía hacer esto porque no estaban teniendo buenos juegos, y eso se suma a ya toda la otra explicación de los juegos que han estado saliendo para Xbox, que son como exclusivos de Xbox, y han sido un fiasco, y más encima ahora no van a poder comprar su Activision Blizzard, eh, realmente es como la, dos semanas del terror para Xbox así mm. pero terrible Sí. ahora lo, lo único que podría tener algo quizás a mediano plazo es que haya movimientos por parte de la gerencia de Xbox porque mm -hmm. esta consecución no, de, de a situaciones a posiblemente a, vaya a haber un, un par de cortes de cabeza o algún movimiento estratégico como le llaman Damn. Hmm. Bueno, así con las cosas El que sí lo está disfrutando es Nintendo Entre ellos también Lego Porque eh, Salió también una noticia de que Estaban realizando un colaborativo Nuevamente con Nintendo Pero con Donkey Kong Iban a sacar una serie de piezas Y sets de relacionados Con la franquicia le van a, a, a poner ahí un, un parlantito eh, con, con el DK Rap y no le van a poner el nombre de Gran Claro, <risa> música eh, entregada por Nintendo. Música, música entregada por Nintendo, punto. Sí, sí. <risa> uh, va a ser bastante graciosa. Y obviamente, eh, no esperen que las piezas sean baratas. Hoy, de hecho, de hecho, yo... de hecho la, si tú escucháis el, el, la música del trailer. ¿Sonaba como que está saliendo un parlantito? Sí. Ay, <risa> oh, el meme se va a volver a realidad. <risa> bueno, eh, en otras noticias, un fan eh, resulta que es fanático de un juego de Zelda muy desconocido para muchos porque salió en la plataforma CDI. Y sabiendo como a muchos los desconocen al respecto de que si hay una plataforma que salió para, para Sony si mal no me acuerdo. Y que o, todos los juegos que corrían ahí eran horribles. Eh, pero decidió hacerle justicia a uno de estos. Y lanzó un port del juego para Game Boy. Y que oh, este no sé si considerarlo un demake un o no, pero... Está hermoso. Mm. Se ve bastante bonito y rescata la esencia del juego. Y por lo menos visualmente se ve mucho más atractivo eh, que esos juegos. Sí, son... sí ahí justamente eh. en el video se puede ver una comparativa de cómo están ambos, ambos títulos. Es el título perdido de Zelda. Sí. Más que el otro. Sí. Sí, todo, de, todo todos los memes de, de Zelda como dibujados feos que, que ven en internet son todos de ese juego. Es <risa> uno de, los, de esos juegos. Sí, del desastre de consola que salió. Así que, eso, ahí lo pueden encontrar. Si es que buscan el proyecto. Eh, se llama Zeldas Adventure. Y que obviamente sí. está disponible como ROM en Ichio. Por favor, Ana no, es. No, no, no le no mencionen a Nintendo. Y, sí. Oye, si bien hemos visto desgracias gracias en la, en la Xbox por parte de, de los títulos AAA, lo que sí han salvado bastante son los juegos indies. Y uno de esos salió la semana pasada en Game Pass y PC. Se llama Cassette Beast. Y... Lo traigo como recomendación Porque estuve jugando el título Y es hermoso Bastante, bastante bonito Es como no. la, fu la fusión entre Digimon y Pokémon, dejémoslo así Pero tiene el atractivo de que eh, Aparte de los monstruos, tiene una buena historia Tiene, eh, gráficamente Ocupa mucho el, el, el táctica del 2.5 Así que se ve bastante o ah. 2DHD y que eh, trae mucha ori originalidad con respecto al. a que no intenta ser no intenta hacer solamente un clon de Pokémon porque viene con confusiones. que resulta que tus monstruos son como un avatares. y que tienes que obviamente irlo recolectando. lo recolectas a través de cassettes. tiene mucha referencia de los 80, 90 pero la música, la música es grandiosa música, es muy indie y tiene utiliza eh, eh, este voy a, tipo de, voy a dejar ahí. de transición entre que en el overworld suena la música normal y si tú entras a área específica o realizas las fusiones, etcétera, suena la melodía cantada, y es boom. Ah, boom esto suena como el tipo de cosas yo, yo leí sinceramente el comentario que decía que era Pokémon para adultos mm. que está ahí, y porque mm -hmm. de hecho que podéis jugarlo en co y hay un elemento de bonding entre tú y sí. tu compañero Sí, así que como... Siento que es el tipo de juego que alguien que jugó Starry Valley le gustaría. Sí. Ya, no me lo teníais es que vender más metal. <risa> <risa> así que si tienen la oportunidad, porque está en, en, en Game Pass, también está en Game Pass para PC, y también está en Steam a un precio de mil pesos, Así que si tienen la oportunidad aprovechen de, de conseguirlo Entonces, Sí, eh, denle una oportunidad, échenle una mirada Pero el juego 10-10-10 es Ahí estuve pegado bastante rato Y no es difícil el juego Quizás eh, inicialmente te complique un poco la, la mecánica Pero eh, es fácil de llevar nice. Así que esa es mi recomendación y la notita editorial es que no enteramos esta semanita de que salió el tráiler oficial de Gran Turismo. Ay, ya. La película que va a estar saliendo dentro de este año, si mal no me equivoco. La Gran Turismo salió que el, que sí. El, sí. el 10 de agosto. El 18 de agosto. Sale. Sí. El 10 de agosto. Sí, es que ah. estoy mostrando el trailer, por pues eso. Ah, <risa> ah sí, por interno me están pegando diciendo de que es en adapto. Ah. ¿Está que, hablando Bloom? Lo... Sí. ¿Está no hablando Bloom, lo... Loom, loom Sí. Si quieren enterarse más al respecto, tenemos una notita en Cl que detalla todo relacionado con la película y que quien lo trae oficialmente. Sí, que cargase. <risa> Ahí sí. Nice. sí Ahí está la noticia al respecto Con la sinopsis y eh, Sale jueves 10 de agosto Aquí en Chile lo distribuye Andes Films Nice Y Eso serían mis noticias Ah, debo mencionar De que eh, se va a llevar a cabo El viernes 5 de mayo uh -huh. Un concurso por la película No descansarás. Puedes ganar entradas dobles que se vayan a, a cabo el sorteo a través de Facebook Live. Eh, en la página pueden encontrar las bases del concurso para que participen si es que están interesados. Oye, y puedes eh, participar como en la a de sobre Facebook. la película de.? Sí. Dale. De la película sale, sale Idriselva, así que técnicamente es Gran Turismo y Knuckles. Eh, sí. <risa> El, el concurso se va a llevar a cabo a través de redes sociales pueden participar ahí eh, también ¿no? se explica todo lo que se va a llevar a cabo y el concurso se realiza el viernes a contar de las 8 de la noche para que participen pronto nice. y eso eso serían todas las noticias que tengo me, me, me, me traen me traen a la gata a la, la majo, estrella. a la gata estrella que estaba llorando <ríe> la estrella todo. del show sí ahí saluditos a la gente también saluditos a la gente que se pasó por el streaming. Saludos a la Sota Pianola que se estuvo dando vueltas. La Fuani. Yeah. <ríe> saludaron! ¡Sí! Y a toda la gente que estuvo viéndonos a través de Twitch. Recuerden que la Cuatrifuerza sale los días miércoles a contar de las 7 de la tarde. Esta semanita nos no retrasamos un poquito en la salida. Porque uno de los integrantes no haya llegado. Pero salimos por lo menos. Y eh, recuerden que los capítulos se encuentran disponibles dentro de los siguientes días en nuestro canal de YouTube de pago.cl. También recordarles que pueden visitar nuestro sitio www.pago.cl donde podrán encontrar todo el contenido que nosotros revisamos, ya sea de reseña, de artículos, de noticias relacionados con videojuegos, con tecnología, con cine, con eventos y mucho más. Y pueden encontrarnos en redes sociales como pago.cl o pago.cl dependiendo de la, de la red social. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Twitch y en YouTube. Chicos, sus redes. Arroba, Arroba MeteroPX en, en todos lados. Y con esto damos cierre a la edición de esta semanita. Y nos eh. estamos viendo la próxima, próxima semana. Recuerden, la guardia y fuerza, los días miércoles a contar de las 7 de la tarde. ¿Algo que quieran compartir, chicos? Okay. Sí, justo, noticia okay. de último minuto chichen, chichen, Justo chichen, estábamos chichen. hablando de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Ah, no, que justo sí. Google hace como 5 horas atrás sacó un comunicado pensando yeah. de que está desfasando la, <ríe> Está desfasando las passwords, ¿cachai? Y ahora usar passkeys. Ah, como un factor extra para el two-step verification. Ya, yeah. buenísimo eso que implica que básicamente ahora tú vas a poder no solamente usar contraseñas o derechamente no usar contraseñas para realizar actividades sensibles en tus cuentas de Google sino que además vas a poder usar biométrica ya o por ejemplo un PIMS Ups. Upsi, mira ¿cachai? para un PIMS sí, y que esto va a funcionar en tandem con tu cuenta o puedes directamente pasar exclusivamente a usar biométricas para loguearte en Google. Mm. Sí, Así que ya, ya. Ahí, ahí habrá que ver eh, cuál va a ser el comunicado oficial y cómo va a ser la, la, hay, la hay, un, hay un comunicado oficial en Google, ahí si querés te lo mando para yeah. pararlo. Para pero, sí, para pero yo sinceramente... Pero yo sinceramente... A A quién creerle. <risa> ¿A quién crees? ¿Será el fin de Google como lo conocemos? ¿Quién sabe? Pero de que le llegó un palo, güey, le llegó un palo. Sí. Muy bien. Eh, ¿Tenegan? ¿Alguna notita? Que te no, tienes? no, no, Rey, vamos, que me están llamando para tomar. Vale, sí, ya, ya, No, no, chicos. Sí, sí, se el primero, ya. Pues, Hombre, eh, No, <ríe>